La importancia de la encuesta de Oxfam radica en que no teníamos en este momento una radiografía clara sobre qué estaban pensando los jóvenes acerca de las violencias de género y sobre la violencia machista. Siempre nos hemos enfocado en unos segmentos de la población que no nos dejan muy claro qué es y qué están haciendo además los jóvenes eh, para evitar o para perpetuar las violencias. Y este informe eh, nos da un panorama claro, primero de... ¿Cuáles son esas aristas eh, que siguen eh, elevando los picos de violencia? La encuesta nos revela que los jóvenes y bueno el segmento de población masculina que fue encuestada sigue legitimando de alguna manera las violencias contra las mujeres. Eh, los hombres en Colombia, por ejemplo, el 95% de los hombres que contestaron la encuesta dice que el piropo en la calle es algo natural y legitima el piropo sin importar qué tipo de palabras eh, eh, pesadas tenga. Algo también alarmante es cómo las mujeres de alguna manera también legitiman muchos de esos comportamientos eh, machistas y violentos que nos llevan a tener eh, tantos índices de violación y de otros tipos de violencia. Por ejemplo, el 46% de las jóvenes encuestadas dice que sí es normal que una mujer ebria y que no esté en sus cinco sentidos pueda tener sexo, cuando sabemos que eso realmente es una violación. Y hay otro, eh, digamos otra estadística alarmante. Eh, y es como los jóvenes están viendo hoy el uso del amor para legitimar ciertos tipos de comportamientos machistas. Entonces ellos consideran en un casi 56% o un 65% que eh, si la persona con la que tú estás te controla el celular o siente celos y te demuestra celos, es porque realmente te quiere y eso es realmente grave.